decía hace un momento de la de un pequeño reportaje que nos o una visita que nosotros le hicimos a ángel eduardo hernández un joven porque apenas tiene 38 años de edad pero tiene 11 años eh, postrado en una cama él nos llamó nosotros no hicimos ecos de esa llamada y lo visitamos nosotros le tenemos eh, esas imágenes, señor director, como un mini reportaje, gracias a Pedro, Papi Juan, como cariñosamente nosotros le, le decimos. Así que vamos a escuchar, señor director. No, ¿Qué que lo La situación. Lo motivó a llamar. Sí, sí, yo tenía un, una idea hace tiempo. Y la gente como yo no, un ejemplo así como yo estoy, ¿Y qué, qué usted sí. tiene? Yo soy, estoy discapacitado. Yo tuve un accidente hace 11 años. Hace 11 años, uh -huh. 11 años tuve, un, tuve un accidente y quedé discapacitado y los médicos me desahuciaron. Entonces esos 11, esos 11 años uh -huh. ha sido martirio. Yo. ¿Cómo le explico? Yo tengo una situación que yo no siento nada de aquí para abajo. A mí se me partió el peligro. ¿verdad? Para yo evacuar. Tengo que ser con un guante y ayudarme una vez a la semana. No controlo los rines. Y yo no entregué mi vida a Jesucristo, pero yo digo que yo, una gente así, diría, sufriendo, y le doy gracias a Dios que nunca me ha puesto esa mente de yo quitarme la vida o algo. Y yo vi un, un programa, yo estaba viendo un programa. Yo, hace tiempo yo tenía en la mente, pero ¿cómo yo, ¿qué yo tengo que hacer? Y eso me motivó a llamar a ese programa. hoy pues un programa internacional, que se podía probar eso en... En el Congreso, entonces... Usted hablaba yo, de la eutanasia. ¿eh? Eutanasia, como un tratamiento para, para uno morir, pero uno morir, ¿cómo le explico? Sin sentir dolor, y, porque eso tiene que ser aprobado. Así como yo yo lo puedo hacer, también lo pueden hacer otros que lo necesiten también, ¿sabe? Sí, pero ¿sabe que en este país todavía la eutanasia no, no está aprobada, nunca personas se han motivado a ese tipo de, de, de proyectos, a, a la Cámara de Diputados, para que, para que llegue. Pero lo importante es que usted, aparte de su condición, yo lo puedo notar, que está bien lúcido, luce bien, ya tiene más de una década, con una, con una discapacidad y se ha entregado al Señor. Es una parte muy importante que eso lo mantiene vivo y lo mantiene con fe consentiendo que lo que hay que continuar, teniéndole fe a Dios. Y ya que usted le entregó la, el alma, el cuerpo a Dios, debemos de continuar con eso y proveerle eh, todo lo que usted necesita, sus familiares, las autoridades competentes. Porque una eutanasia en este país no están preparados preparado para no, eso. No, yo, yo, no, yo no me siento que yo, un ejemplo, estoy desagradecido de Dios, porque Dios me ha sostenido para los alimentos. Yo digo el sufrimiento, porque el sufrimiento que yo estoy pasando, nada más lo sé yo solo. Ah. ¿Tiene hijos? No, no tengo hijos. Mi no. esposa no. en el momento del de, de accidente, ¿tiene hermanos, hermanos? Su padre, yo, su madre, no, vivo. Mi, mi padre murió, mi madre solamente que me atiende a mí. Su madre. Sí. Ya me imagino una señora en edad. Sí, sí, 79 años. Una señora en edad. Sí. Pero, eh, lo importante es que está vivo. Yo lo que quisiera, porque eso lo llamé para los periodistas, para ver si, si eso sale en los medios. De yo hacerle un llamado a los senadores y los diputados para ver si aprueban eso. Si se pueden reunir, ponerlo a, a ver si lo aprueban, porque. Pero usted como persona, cuando quiere hacerle un llamado a las autoridades competentes para una eutanasia, ¿qué lo motivó a usted a eso? Lo motivó el sufrimiento. El sufrimiento. El sufrimiento, porque yo, esos 11 años yo tengo sufrir. Me dijiste que tienes 38 años de edad, sí. o sea, aún eres joven. Si sí. tienes 11 años, a los 25 años, ¿qué es sí, A los 26. A los 26 años, o sea, desde los 26 años no estás ahí postrado en la mano. Sí. Entonces, el, el llamado a, a las autoridades que tú le, está, le quieres hacer. Eh, si se puede, si se puede que hagan un convoquen el senado a ver si aprueban la, la eutanasia porque a yo a gente como yo pues pueden hacer pueden hacer eso para gente como yo que están sufriendo sufriendo no no digo por fuera uno ve todo pero por dentro de su órgano. yo cuando cuando todos los días eso como un juego en ese panda cuéntanos si cuéntanos dónde fue la fue el accidente? Yo iba en un motor, o sea, yo digo la verdad siempre, yo iba embriagado en un motor atrás. ¿Alcohol? Ay, ¿no? De alcohol, sí. Yo iba embriagado y me chocaron por de atrás. No, y desde ese tiempo... No recuerdo nada. la persona que te, que te chocó, no, no, no nunca de nada? No, no, no, no lo conozco, ni recuerdo, ni, ni puedo decir nada. Eh, te preguntaba tras cámara no tiene hijos, no. te cuida tu madre. Viendo de una familia humilde, podemos ver que vives en una humildad, y aún así tú te has mantenido 11 años eh, postrado en la cama, con la gracia de Dios y con el apoyo de toda tu familia y los hermanos de la iglesia que pertenecen, me decía. Sí. Los hermanos evangélicos, de todas las religiones, son amigos míos, pero en realidad los más que me visitan son los evangélicos. Porque yo no tengo religión, yo tengo a Cristo solamente. Sí. Aparte del de, de llamado que tú le haces a las autoridades para el proyecto de ley o la ley de eutanasia, en lo que eso llegue, en el momento que eso llega, eh, ¿tú le quieres decir a las autoridades eh, recibirle algún tipo de ayuda económica? ¿Qué tú le quieres decir a las autoridades que vengan y te visiten? Háblanos de la localidad donde estamos, Señora, nosotros estamos en una comunidad de Zumba que pertenece a Villarriba. Yo en sí. una ocasión en había venido a esta comunidad y cuando me dijeron que era en Zumba, tenía la noción de dónde era. Háblanos de, de, de este llamado a la autoridad. No, si ellos pueden y quieren ayudarme a mí y a mi madre, porque mi madre es una madre viuda y es la que me atiende a mí. Si quieren ayudarme con cualquier cosa. Si ellos pueden, pero yo diría que si las autoridades no quieren un ejemplo, porque ellos no quieren que legislar para esa ley, que, que miren a ver si pueden hacer algo conmigo, a ver si me ayudan, con a ver si uno puede, aunque sea, moverse, o sea, con un aparato para hacerle útil a la sociedad, diría yo. Bueno, eh, señores, para el fragmento que le queda. Nosotros estamos en suma la comunidad de Villas Estamos aquí con un joven Ángel Eduardo Hernández, 38 años de edad, 11 años postrado en una cama, y ustedes ya han podido notar en las condiciones que él está viviendo. Nosotros nos apersonamos aquí por un llamado que él nos hizo al tocar el mediodía. Nosotros. Que Dios nos dio el don de poder llegar a las personas a través de la televisión y en esta ocasión el toque del mediodía. Esa persona que está en los Estados Unidos, esa persona que les pueda tocar el corazón a todas las autoridades, tanto de la provincia de Duarte, porque estamos en la provincia de Duarte, como a todas las personas del país de República Dominicana, a todos los dominicanos que están en el extranjero también, que quieran hacer cualquier aporte, pues nosotros, a través de nosotros, el coca de mediodía o directo mismo con Ángel, eh, puede hacerla llegar. De verdad que él, de una manera muy responsable, a, quiere acudir al Proyecto de Ley de la unhanasia pero nosotros en República Dominicana no estamos preparados todavía, Ángel, para ese, para ese proyecto de ley. Muchos países todavía no tienen ese proyecto de ley y nosotros somos uno de ellos. Mientras tanto, cualquier persona que quiera hacerse eco de este pequeño reportaje que nos tocó el alma en el día de hoy, desde que él nos llamó, pues nosotros por eso quisimos venir aquí. Así que Ángel, eh, Cualquier persona que quiera eh, acercarse hacia nosotros, a nosotros que aplastar a Ángel Conocidos a nosotros aquí Ángel también va a dar sus números de contactos Yo lo vamos a colocar Para que cualquier persona pues lo pueda llamar directo pues, si no a, a cualquiera de nosotros Del staff, del toque, del mediodía Ángel va a Primeramente ¿no? antes del número de teléfono, yo no lo voy a ir porque como usted dice son gente responsable por eso tienen los medios para gente como yo que, que necesitan ser escuchados mi número de teléfono es 829 784 8103 muchísimas gracias como le expliqué que Dios siempre me la cubra ayer me le bendito amén muchísimas gracias por permitirnos sí. llegar a hacia... Ustedes no se muevan ahí, en el mediodía, todavía continuamos con mucho más. Esto hoy es un especial para ustedes. Miren, señores, de verdad que tengo los ojos chinitos, porque me da mucha nostalgia ver en las condiciones que Ángel Hernández está pasando. Pero nosotros, aparte de darles informaciones, tenemos que educarlo. Y nosotros muchos, los que son abogados, eh, saben lo que yo voy a hablar. Y por eso le voy a, a, a decir esto para los que no saben y se puedan educar un poquito. El artículo 37 de la Constitución Dominicana, señores, se lo voy a leer textualmente, dice, el derecho a la vida es in, inviolable desde la concepción, hasta la muerte no podrá establecerse, eh, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Con esto le quiero a usted decir que la constitución misma prohíbe lo que él está pidiendo. Pero a la vez nosotros va, eh, nos, nos apegamos al dolor que él tiene y a lo que él quiere expresar. Dado que el artículo 49 de la Constitución te dice que usted tiene libre de expresión y por eso nosotros aún sabiendo que lo que él está solicitando, la Constitución eh, de nuestra República Dominicana lo prohíbe. Pero más allá... De, de, lo que, de lo que él dice y de lo que la constitución prohíbe Nosotros como seres humanos tenemos sensibilidad humana Y por eso nosotros quisimos ponerle eso a ustedes Y llevarle esa información Para aquellas personas que quieran eh, donarle al señor Ángel Hernández Cualquier tipo de donación eh, será bien recibida Ustedes vieron las condiciones que él está viviendo Desde el 2015 él no visita un médico, porque los médicos le dijeron, palabras textuales, aquí está Papi Juan que no me deja mentir, que cuando él se vaya a sanar es cuando lluevan limones del cielo. Respeto a ese doctor que dijo eso, no lo comparto, eh, uno tiene que ser un, tener un poquito de sensibilidad humana. Pero él, aparte de su condición y la condición económica que él tiene, él no ha vuelto... A, a un médico desde el 2015 entonces nosotros a través de este programa a través de esta plataforma comunicacional queremos tocarle el corazón a ustedes ustedes vieron los números de teléfono pero de igual manera se puede acercar a alguno de nosotros del staff del toque de queda para alguna donación y buscarnos por las redes sociales tanto a roberto a luis a videlquis y como a quien les habla a mí, por mi nombre, me consiguen en todas las redes sociales, Paola Estrella. Búsquenos, desde usted está en los Estados Unidos, usted está aquí en República Dominicana, algo que usted quiera donar para Ángel Hernández, que está en Juma, Villa Arriba, Provincia Duarte, nosotros se lo vamos a agradecer.